Un saludo para todos, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina. Quiero enviar un saludo a Paola Rivas, Avi Martínez, Alexandra Medina, Lisbeth Recendis y Victoria. El cumpleaños es una fecha muy especial y más cuando se trata de esa persona quien día a día te demuestra de mil formas y con detalles lo mucho que te ama. Pues bien, demuéstrale tú también lo mucho que lo amas con este regalo de cumpleaños. Ahora vámonos con la lista de materiales y con el paso a paso. Vas a tomar medio pliego de cartón corrugado rojo brillante y vas a cortar un cuadro de 50 centímetros por 50 centímetros. En todos los cuatro lados vas a trazar 7 centímetros, 7 centímetros, 7 centímetros, 7 centímetros. Luego con una regla y la tijera vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, que es repasar todas las líneas para luego armar la base. Nos quedaría así. ahora con un marcador voy a trazar más o menos la mitad que sería para pegar un tubo de papel film de 23.5 de largo sería para colocar acá o pegar acá con icopor de 2 centímetros de espesor vamos a cortar un círculo lo vamos a cortar que sería para pegar acá más adelante vamos a hacer esto ahora vas a coger tres cuadros de cartón de 19.5 de ancho por 23.5 del arco. Y vas a tomar hojas de colores para forrar por ambos lados. Estas son hojas de grade. Pueden hacerlo con los colores que deseen. Antes vamos a decorar las hojas con marcadores, vamos a hacerles punticos, cuadritos, triángulos, lo que... como queramos decorarles y vamos a aplicarles diamantina. Acabo de hacer unos punticos y unas bolitas. Esta hoja la vamos a decorar como con una especie de zigzag y le vamos a hacer unos punticos. Para darle brillo le puedes aplicar diamantina. Vamos a hacer con el tubo, lo vamos a forrar con papel negro y para darle brillo le aplicas mural nos quedaría así acá puedes pegar la foto de ambos igual que acá puedes pegar las fotos que desees este papelito lo decoré con triangulitos y punticos que sería para más adelante hacer una frase y vas a copiar una, un mensaje te amo con todo mi corazón mi deseo es poder seguir contigo para siempre celebrando tus cumpleaños todos y cada uno de ellos Eres mi vida y solo porque hoy es tu día voy a decirte que sí a todo, tú eliges. Eres el hombre de mi vida, el hombre y novio que siempre he soñado tener y que jamás había pensado que sería realidad. Le agradezco a Dios la alegría de tenerte en mi vida y de verte cumpliendo un año más. Espero que este día sea inolvidable para ti. Y en este lado lo decoré con corazones vas a recortarlos y vas a delinearlos con marcador rojo este lado también lo vas a decorar, yo hice de unos triangulitos y unas rayitas este otro lado lo decoré con rosquitos y punticos y también vamos a copiar acá una frase Amor, siempre me parece difícil encontrar el regalo ideal para ti pero conociéndote como eres, sé que para ti es suficiente con que te regalen mis deseos de estar siempre a tu lado, feliz cumpleaños ahora con colbón voy a escribir acá una frase feliz día lo puedes hacer también con marcadores feliz día amor y vamos a aplicarle diamantina azul voy a retirar la diamantina el tubo nos quedaría así también le apliqué diamantina a estas hojas para que brille porque es de cumpleaños Ahora vas a cortar unos cuadritos para recortar unas bombitas, esto sería para decorar esta foto, esto es opcional si lo deseas hacer. en este lado lo que hice fue coger un marcador y hacer bolitas y punticos. ahora vamos a coger el tubo ya estando borrado vamos a cortar un cuadrito de 2 centímetros de espesor y vamos a pegar, aplicarle silicona, en la parte de arriba como ven yo le pegué un papelito verde aplicamos silicona y colocamos acá vamos a coger la vela volcánica y vamos a meterla acá vamos a ir bajando Debemos dejar un poquito afuera la velita para cuando la vayas a prender. Y por dentro lo vamos a llenar con papel seda. Vamos a hacer también una tapita para este lado. ya habiendo hecho esto vamos a pegar el tubo voy a hacerlo con silicona caliente pegamos y vamos a ubicar cada tarjeta digamos así la vamos a ubicar así nos quedaría así acá les pegué corazones a este tubo y a estas tarjetas lo mismo a este lado ahora vamos a coger un bisturí nylon y en este lado y en este otro lado vamos a hacer unas pequeñas aberturas vamos a tomar el nylon y vamos a colocar acá presionando vamos al otro lado y hacemos lo mismo vamos a coger cuadritos de 5 por 6 centímetros y vamos a cortar estos triángulos en caso de que vean que los triángulos les quedan grandes pueden mermar la medida lo pueden hacer de de 5 por 5, vamos a borrar esta partecita acá y con marcador vamos a copiar acá fe y en los otros triángulos de colores acá hacemos puntitos para decorar, nos quedaría así, como les dije en los otros triángulos de colores, terminamos de copiar la frase que sería feliz cumpleaños vamos a aplicar acá silicona líquida y vamos a pegar así vamos a hacer con todos acá tenía unos recortes de icopor y Saqué esta forma para aprovechar los recortes y lo vamos a forrar con papel seda. Nos quedaría así: acá ya pegué toda la frase y forré la base. Ahora, que hice acá, lo que hice fue ubicar los dulces: acá ubique chocolatina, unos barquillos, ubique todo y ubique las sombrillitas y los adornitos, estas bombitas. Vamos a ubicarla acá en este lado. Acá voy a quitar la bombita para que a la hora de tapar la cajita no me vaya, no me vaya pues a dar dificultad. Y voy a colocar este corazoncito que dice en limpia pipas. Este globito igual lo voy a zafar y lo voy a colocar acá en esta parte. Ya acabo de llenar con el papel seda nos quedaría así esta es como una especie de ancheta o canasta en este lado inflé bombas en forma de corazón les pinte caritas enamoradas y por el otro lado puedes copiarle un mensaje y en esta parte es para colocar el regalo. Yo coloqué una carita enamorada, pero puedes colocar el obsequio que desees. Ahora vas a cortar unos cuadritos de 5 por 6 centímetros de largo y de colores. En este caso color amarillo. Cortas así. Antes de pegar vamos a medir que haya quedado bien y vamos a escribir una letra esta es la letra T porque el mensaje será te amo y ahora vamos a pegar el papel o la banderita vamos a pegarla en esta parte. Vamos a cortar acá. Ya estas letras las tenía terminadas. Seguía formando, como les dije, la frase: Te amo acá hice también un corazón y en el otro lado iría la frase happy birthday voy a copiar acá la última que sería Day La ubique acá en esta parte superior de la, de la cajita, o sea en las tarjetas, lo hice con palillos, lo que hice fue colocar un palillo así. quedaría así al voltear se vería por este lado la frase happy birthday ahora vamos a hacer la tapa, vamos a cortar una tira de un metro con 48.5 centímetros de largo y de ancho 74 centímetros en un extremo vamos a trazar 2 centímetros y lo vamos a dividir en 2, 4, 6 y 8 cuadros de 36.5 por 36.5 cada cuadro. Lo mismo, estos quedan con la misma medida, 36.5 y no pueden ver, por 36.5 Acá ya había repasado las líneas para poder doblar así, doble todas las líneas hice todos los quiebres de la tapa y esta parte la cortamos estas líneas las de la parte inferior las vamos a cortar Vas a trazar 19 centímetros y vas a cortar. Lo mismo que acá. Acá ya corté 19 centímetros y 19 centímetros. en esta parte vamos a aplicar silicona líquida para empezar a armar la tapa nos quedaría así estas dos van a ir así y estas las pegas así ahora vamos a forrar la tapa de la cara la vamos a hacer con papel metalizado rojo vamos a empezar a forrar Vamos a hacerlo con cinta. Voy a recomendarles que hagan la caja con un cartón más rígido porque con cartón duples no queda tan rígida la caja o con cartón corrugado. nos quedaría así, acá en esta parte corté unos triángulos del mismo papel por este lado es plata y se los pegué a los lados para decorar como les dije si desean hacer la caja para que quede más rígida pueden utilizar cartón corrugado Ahora vamos a coger cinta papel, dos colores, que sería para pegar así. Empezamos de acá, de esta parte, y vamos pegando así. Damos la vuelta y hacemos lo mismo con el azul. vas a pegar con silicona líquida nos quedaría así, en este lado pegué una cinta roja lo que hice fue aplicar la silicona líquida y vamos pegando la cinta, vamos templando lo que nos sobre lo cortamos ahora vamos a hacer el moño, vamos a utilizar 6 metros de cinta, dos de cada color y vamos a empezar a hacer el, el moño, vamos enrollando en la mano tú eliges cómo lo deseas hacer, Ese, pues el tamaño que desees hacer el moño acá voy a cortar esta parte que me sobra lo mismo acá entonces esta parte de encima se deben encontrar las dos cintas así para poder doblar en la mitad y luego doblamos bien y cortamos cortamos en forma de pico vamos a doblar para amarrar acá en el centro cogemos una cinta y amarramos nos quedaría así, vamos a hacer en los lados unos piquetes y empezamos a sacar el moño Ahora vamos a coger cintas y vamos a pegar acá, esto sería para decorar, cinta azul, amarilla y vamos a abrir. Vamos a aplicar silicona líquida para que vaya secando un poco Mientras vamos a enroscando cada tirita Ahora vamos a pegar el moño, vamos a abrirlo acá, en esta parte, y pegamos. Nos quedaría así.